Vamos a ver, eh, criatura del señor, hay 6 millones de parados en España, tú tienes la jodida suerte de tener un puto trabajo si estás durmiendo en la cama, pero te quieres despertar, ya, hostia, te quieres despertar. Pero mira cómo beben los peces en el río. A ver, tú y yo sabemos que ni los peces beben, ni mucho menos en el río. Bebías tú anoche y se acabó, la fiesta se acabó, levántate, Ben. Buenos días, cariño. Despiértate porque como ya sabes mi mote, por la mañana estoy palote y te lo estás perdiendo.